Especialista, digamos. Sí, sí. Eh, como, PERO quiero grave. DAR un título más que gran especialista. Gran Porque es bueno. él no solo analiza, sino que estuvo en la casa, que es mi amigo Gastón Treceguero, el mejor jugador. Gracias, de gracias. Felicita felicita, feliz año. Muchas gracias, feliz año para todos. Feliz ah, año, qué año. Buen... de todos, mira. Sí. Eh, escúchame, qué buen regalo para, para los fanáticos que Coti se fue a la casa, el, primero, el primer regalo del año fue. Podés creer, estaba cuchillera. A mí me encantaba Coti, igual debo decir que me gustaba como personaje, me parecía protagonista absoluta del reality junto con Alfa, así que para mí, eh, yo hubiese esperado un poquito más para sacarla, pero el público, ¿viste? Vamos a ver el compacto porque había gente copeteada que anoche no lo vio por ahí, vamos <risa> a repasar así se iba Coti de la casa a ver, dale, vamos a ver. Feliz año, Dani ¿Qué gente no de su No. Es año nuevo, ¿Qué les cuesta a alguno saludar. Eso debe ser mal educado. le saludó acá y después me hizo eso para darle la otra vez. Y le dije, nosotros vamos a eso. Y me sacó la cara y se fue. ¿No habrás notado de nuevo más peso? Ayer abrazaste ¿sí a la traidora, güey. Te vi. Digo que voy a hacer una desubicada. ¿Por qué? Por saludarla con un beso y no un abrazo. Sí estuvo a punto de esquivarla, pero dije, no voy a ser una irrespetuosa. Y agarré y le di un beso. Gracias que le di un beso. Lo que te quiero recordar es que cuando te sucedió, vos en su momento, vos dijiste que era violencia. Y yo me acuerdo perfectamente y por suerte todos lo vieron. Dijiste que era violencia lo que te hacía Juan. Y vos tenés una hija de 38. cuántos años tiene tu hija? El problema es mío. Cuando te dije, no la metas, te pido por... No, digo que no te hubiera gustado no, que tu hija de... a mi edad le haga una cosa Dijo, no no permito que la no... Porque es hostigamiento eso, no se jode con el Cuerpo jodí, no ni lo que le dijiste a Ariel la vez que te escuché que dijiste ballena asesina. Siento que es una doble moral porque es, si vos decís una cosa y haces otra, bueno, es tu juego y te acepto, pero entonces vos también tenés que aceptar el juego de los demás. Vos viste todo de afuera y hay gente acá que estamos hace dos meses y medio y gente que entró a actuar. Cuando alguien me juega sucio, yo lo saco tergiversas te todo es bueno, muy bueno no muy buena oralidad no me interesa lo que decís tergiversas te todo mi, lo vas dando vuelta una vez que haces no las cosas importa, mal y TERMINÁS haciendo vos, bien el, el vos, personaje después de víctima listo. no no tengo personaje no soy víctima de nadie Martín. lamento y, decirte y que los, no te creo casi nada de lo que contaste. no me creas porque no lo demuestras no, bueno, no es que no te tengo que demostrar nada vos no, no pero me. ni con los demás no me, sí con lo que yo quiero sí. pero acá no A nadie entonces quién deja LA CASA DE GRAN HERMANO EN ESTE PRIMERO DE AÑO ES... Costalta. Uh. Pa parece, Gastón, que el público va sacando los malos, por decir, ponerle un mote, digo, no, es no, no apuesta al juego. Es una edición en cual el juego con estas armas no está muy, no, no lo están, por lo menos no lo está votando la gente para que siga dentro de la casa. Esto de usar o mentiras o una alianza y después una forma de traición no parece que claro. esté gustando. Quieren un juego más limpio, un juego de adentro del confesionario y fin. Pero, pero quieren un juego más limpio, pero en realidad la gente lo que está mirando es esto. O sea, tiene estos 20, 25 puntos de rating es porque les gusta todas estas cosas que estaban generando. Para mí es como toda ficción, necesita a los antagonistas, necesita a los buenos, bueno, los malos. malos. Claro. Ahora me parece que hay más de uno que pifió, porque si no, viste que en el año nuevo le hacían... Muchos Ay, le hacían rechazo de absoluto sí, a de Coti, como ni le hablaban, no claro. lo saludaban. Ahora ni se la esperaba Coti, porque decíamos no. recién, la reacción puso una no cara que... De digo no y me pareció que no vinculó, sí. puso como una cara como diciendo me voy bueno, no, no, para mí ya estaba convencida que se iba Ariel. Claro, por eso. Digo. ¿Viste? La cara era esa, sí, la cara sí, claro, era de que siga. tenía todavía esperanza. Es que digamos que, que, que lo, los que seguimos todos los grandes hermanos, generalmente, que entra de suplento a mitad de camino, son como primero bueno. como en irse, en un momento como que la gente se va encariñando con sí. los buenos y con los malos, y va siguiendo la, la telenovela. Y me parece que Ariel era como el candidato perfecto para irse, porque no aporta nada, no, no, no está. Ronquidos te, no, se aporta. No, pero no tiene un juego <ríe> entretenido. Si no, no, no tiene un juego entretenido más que molestar a Alfa. Más que molestar a Alfa, lo vimos ahí en el tape que acabamos sí. de ver, en la comida de los nominados donde le, lo trata de pinchar, Coti también lo expone todo el tiempo y me parece súper interesante esto de que Ariel entró como a ser un personaje divertido y no para de hablar a cámara como Ay, muy sí. histórico, pero ya que baste un poco la perfo porque viste, sí, pero dije, tampoco... La repame, a ver, que se vaya Coti me parece que es algo importante porque quiebra la casa. ¿eh? Esto hay consecuencias, sobre todo el conejo. ¿Sí quiere ir? el conejo Estaba hacia, quebrado. Hacia el, era un... esto, para mí el conejo estaba más confiado que Coti que Coti sí se quedaba. quedaba. Pero después tío? todos los compañeros, porque de verdad hay 14 participantes Ay, muy... y hace dos meses que empezó el juego y es como que se torna extenso ahora, ¿o no? Y pensemos también que Coti y el Conejo fue una de las Pareja. primeras parejas. Imagínate, estaba el viudo ayer, es como el viudo antiguo, y había quedado... Sí, los lo abrazaban y oh, se los ahí, que Le pasa la guadaña por al lado porque si se va la <risa> novia, para, viste él también para, Gantón, corre peligro. Él lloraba por Coti, porque venían de una pelea con Coti, diciéndole que ¿Lloraba por Coti o porque sabe... Que no tienen apoyo afuera, porque si va Coti él tampoco tiene apoyo. Ese, para mí es no. ese si bien habíamos visto antes de la eliminación de Coti un tape donde eh, decía que ya no la soportaba que se sí. le quería sacar de encima que discutían todo el día y después llanto que también es una... cuando a vos se te va la pareja de tu juego como a mí en, en aquel momento se fue Eleonora, eh, es un cambio porque vos vas a tener que vivir de ahí hasta cuando vos te quedes sin tu pareja o de juego o de cosas. Igualmente también hay una lectura que es evidentemente lo que estamos haciendo no y gustó, teniendo, no gustó claro, claro, claro. no cabió porque la, la volaron para mí también el chantu es por porque ahí yo creo que la cara de coti también tiene que ver con esa ella pensó que la gente la apoyaba sí. Exactamente. Sí? Primera ¿Cómo placa que iba, ¿no, Coti? Había sido había... ya salvada. Ah, había estado, sí, pero no en es placa. Acordada. Exactamente, el, el a mí me parece que eh, Coti guardaba la esperanza de que, claro, porque en otras ediciones el juego este, de apoyar, traicionar, Era... claro. entre comillas, todo, mentir, que son armas del juego y que están, no, no están fuera del reglamento. O sea, fue la primera que se atrevió como a jugar, como Exacto. en serio, ponerle eh, y, y le salió como mal, entonces me parece que ahora el resto se va a cuidar. Yo creo que van a apuntar a hacerse los buenos y van a ser eh, jugadas más light, me parece, no, hay, ¿no? No hay. Porque ¿quién se atreve? a hago una espontánea que me grite uno por la que pasa Esquina. por la vereda? no? no? ¿Eso Esquina. lo van a pensar o no? Eso, evidentemente, y esa fue la jugada mala de Coti, porque claro. si bien el Conejo y Coti juegan juntos, el Conejo para mí es la mente maestra y manda a ejecutar a Coti. Sí, me parece eh, que, ay, la, la, que Coty, la, la que ejecuta es Coti, la que va al La que va Fíjate que el Conejo momento. está blanco, nadie, nadie, claro, ponga, verdad, nadie no. lo vota y en realidad sí, es lo pasa mismo que Coti. tiene como más carácter. Te quería preguntar cómo la ves a Daniel porque también le pasó un poco lo mismo que el otro día gritaron, no sé si se llegó si todos llegaron a entender bien lo de Tiago sí. eh, pero como yo a veces siento que está un poco pasada de acting, Daniela a mí me parece lo mismo, me parece que entró la vuelta su venganiela, o sí, esto sí, de voy a entrar eso. con la venganza no rindió su fruto no lo pudo ni sostener ella me y me parece que lo que garpa de Daniela más es su alianza con Julieta eso le, le, le suma muchísimo la, la vengadora es lo que le, le pega más. Y le pagan huevo, ¿no? pero no ya no, no, no, no los pobrecitos. Chicos, ustedes esto está muy interesante, pero yo tengo en el móvil